Buenas tardes a todos, es una satisfacción estar aquí hoy con todos vosotros, con los que estáis aquí, con el, con el frío que está haciendo por esta zona, también mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos que vienen de Europa, e incluso de América, nos siguen eh, por este canal de YouTube, sabemos que son muchos, cada vez más eh, se van suscribiendo a nuestro canal de YouTube eh, y bueno, ...hoy ya tenemos una, la penúltima, la antepenúltima conferencia... Eh, ...la siguiente ya será el, para el 30 de noviembre... ...vendrá nuestro amigo Jorge Berrío, de Colombia... ...y luego ya cerraremos pues en diciembre, a mediados de diciembre... ...pues cerraremos ya con una mesa-coloquio... ...y bien, y como siempre pues nuestra intención es la de... ...divulgar, la de aprender sobre todo aprender, más que divulgar, aprender, porque en la medida en que uno habla, en la medida en que uno comunica, pues también uno va recordando, va aprendiendo y va analizando, porque es que a veces eh, no nos damos cuenta el trabajo que lleva a veces preparar una, una conferencia, salga luego mejor o peor, pero siempre procuramos, en este grupo siempre ha sido una característica, hacer las cosas con, con mucho cariño, con, con mucho interés, para, ...para aprender todos, tanto nosotros como, como vosotros, ¿no? en la medida de, lo, de las posibilidades. La conferencia de hoy se titula Crecimiento interior. Hace dos años eh, yo precisamente hablé una conferencia que se titulaba... ...Los defectos morales, si no recuerdo mal. Y claro, yo, aquella conferencia yo la enfoqué desde el punto de vista del, del espíritu... ...desde el momento en que es creado, que es creado sencillo e ignorante... ...y que puedo tomar dos caminos, ¿no? el del bien y el del mal pero mis compañeros, algunos compañeros me dijeron, no, pero de lo que hay que hablar es de, de, de, de los defectos, ¿no? de, de, de cómo se manejan los defectos, qué es el orgullo, qué es la vanidad, qué es el egoísmo y tal. Entonces, hoy, hoy vamos a hablar, vamos a hablar precisamente de todo eso. ¿no? Y, en, y en ello nos, me he basado en una obra, que ahora luego veremos, que, que se publicó a finales del siglo XIX, y, bueno, y que lo vamos, a, lo vamos a ir viendo. ¿no? Hablar de crecimiento interior es hablar de, de, de algo que, que para muchos supone un misterio. El conocernos, muchas veces empezamos a conocernos a nosotros mismos a través de la observación de los demás, ¿no? Y, y claro, uno observa pues, con más o menos facilidad pues, los defectos que puedan tener los demás, los egoísmos eh, ajenos, los, los orgullos ajenos, porque luego cuando nos preguntamos a nosotros mismos si alguien se atreve, por decirlo así, a preguntarnos, ¿y tú qué defectos tienes?, pues ahí nos costaría nos cuesta trabajo muchas veces identificar cuáles son nuestros defectos, porque sí que es verdad que todos tenemos orgullo, todos tenemos egoísmo, todos tenemos algún tipo de vanidad, tenemos más cosas, pero calibrar hasta qué punto tenemos esas imperfecciones, pues nos cuesta mucho trabajo, porque la vida, la vida la, normalmente la transcurrimos ...pues de puertas hacia afuera más que hacia adentro. Hacia Pero claro, en todo esto habría que ver también si el crecimiento interior... O, ...o la identificación de nuestras imperfecciones morales merece la pena. Si tiene algún sentido. Porque realmente decir, bueno, que yo sea orgulloso o que sea egoísta... ...pues sí, todo el mundo es orgulloso, todo el mundo es egoísta... ...y que el otro sea más orgulloso o menos orgulloso que yo... ...pues a mí no me soluciona nada pero bueno, yo sigo mi vida, yo procuro no hacer daño a nadie, y muchas veces, pues, de alguna manera no nos justificamos, pero no de mala fe, nos justificamos porque en realidad no encontramos motivos para pensar en, en cambios, ¿no? Sin embargo, vemos ejemplos a lo largo de la historia, pues mira, me voy a ir y acaso estaremos un Pablo de Tarso, que era un hombre muy religioso y en un momento dado, boom, se encuentra con una visión en la cual le entra una transformación interna y entonces esa persona cambia, su nivel de conciencia a partir de ese momento cambia, y entonces ya cualquier esfuerzo que él haga por, por mejorar, pues ya le, pare, le parecía poco. Y hay personas que a lo largo de la historia, un Francisco de Asís, y otros que quizás no han pasado a la historia, pero que en un momento determinado ha pasado algo en su vida ...que la ha hecho transformarse, la ha hecho cambiar... ...la ha hecho cambiar de actitud y cambiar... ...entonces yo me pregunto, yo me pregunto sinceramente... De ...por qué ellos sí y nosotros no... ...de qué depende lo que llamamos nivel de conciencia... ...de qué depende el que unos seamos relativamente... ...o más o menos de, eh, con, lo que se suele denominar como conciencias dormidas... ...que vivimos una vida material, una vida corriente, una vida tal... ...de vez en cuando pues asistimos a alguna charla... Eh, nos, ...somos aficionados a, a nobles filosofías qué es lo que hace que, que una persona se comprometa a que, a que, a que, bueno, a que simplemente se dedique pues, a llevar una vida rutinaria y sin mayor trascendencia. ¿no? Esas son cosas que, que yo realmente, cuando, a la hora de plantearme esta conferencia, yo mi, mi gran objetivo, más de las de la, entre la, muchas cosas que se las pudieran comentar en la conferencia, mi interés estaba enfocado hacia eso, ¿no? qué es lo que determina, qué es lo que hace que las personas cambien, qué es lo que determina qué perjuicios existen, porque muchas veces son los propios perjuicios religiosos los que cuando hablamos de moral parece como que es hablar de religión, no, yo de religiones, yo no quiero saber nada de religiones, ni de curas, ni de tal, ni de salvación, ni de nada, y muchas veces es por, por unas herencias que traemos, no solo de esta vida, sino de otras, que nos hace asociar la, la moralidad con la religión, pero sin embargo, nos damos cuenta, y yo estoy preparando esta conferencia, Ahí tengo aquí algunas alusiones, algunas citas que luego veré, Luego veremos, eh, de psicólogos, de psicólogas, de licenciados en psicología, profesores, eh, expertos, eh, profesionales, que nos hablan de la bondad, y son psicólogos, no están hablando de religión para nada, eh, ni religión, ni espiritualidad, quizás, entre comillas pero bueno, nos están hablando de la bondad, nos están hablando del amor, nos están hablando, los médicos, la medicina, nos están hablando de cómo nuestro comportamiento influye en nuestra, en nuestra salud, y claro, son caminos paralelos, aquí muchas veces nuestros compañeros hablan de ciencia, y vemos que son caminos que cada uno va por su lado, pero casualmente, sin mirar al lado, casualmente resulta que, pum, vamos confluyendo, y ah, qué casualidad, entonces ya no se trata de cuestiones puramente religiosas, supersticiosas, fanáticas, sino que estamos hablando de algo mucho más profundo. Pero claro, nosotros tenemos que buscar quizás los elementos, porque no somos científicos, no somos psicólogos, pero sí que podemos buscar los elementos que hagan que esa confluencia pues, nos pueda servir, ¿no? nos pueda servir y, y encontrar motivos, encontrar motivos para que cada día seamos mejores personas. Y eso es algo que no, es, no se consigue con el piloto automático, no se consigue si no sacamos la voluntad, para ello se requiere lógicamente un esfuerzo, pero tiene que ser un, un esfuerzo motivado. Vamos a ver, nadie se esfuerza si no tiene ilusión por algo. Cuando uno tiene ilusión por conseguir algo, entonces es cuando uno moviliza sus recursos internos para lo que sea. Y una de las cosas más ingratas dentro de ese esfuerzo es precisamente... El de, ...el de la transformación moral, porque muchas veces hay coachings... ...hay profesionales de la comunicación... ...el mismo Mario Alonso Puig, que yo lo admiro mucho... ...es un comunicador extraordinario y sus conferencias... ...yo recomiendo que las veáis, porque él habla... habla de la superación personal, él habla de salir del área de confort y nos habla de que, de que todos los seres humanos tenemos grandeza, y que esa grandeza hay que saberla descubrir, pero yo lo que y quizás puedo estar equivocado, yo lo que observo es que en todo eso muchas veces lo que falta es el componente espiritual, porque claro, yo puedo ser cojo, puedo tener una deficiencia física, ser joven, y yo a esforzarme para superar esa cojera, y luego resulta que con el tiempo, pues yo me esfuerzo y practico atletismo y llega un momento que hasta gano una medalla. Y luego yo escribo un libro sobre mi vida, y escribo, yo me superé a mí mismo. Y resulta que de, un, de algo que la gente me decía que no, no iba a servir para nada, que no iba a conseguir nada, pues yo tenía ilusión por el atletismo, yo tenía una deficiencia, la superé y tal. Como quien dice eso, pues dice, pues, por ejemplo, el mal alumno, que los profesores le dicen que se dedica a otra cosa, porque no va a conseguir nada en la vida, intelectualmente no está capacitado. Esa persona se revela, se esfuerza y dice, no señor, yo a lo mejor tendré una serie de dificultades eh, limitantes, temporales, pero yo esas deficiencias las quiero superar, y luego resulta que se convierten en ingenieros, en catedráticos, e incluso algunos van a Harvard y hasta ganan el premio Nobel, y vemos que hay detrás de todas esta, esta, estas personas hay un hay, un, hay una, una, una, una idiosincrasia, hay una, una problemática desde la juventud o quizás desde la infancia que nosotros nos admiramos, ole lo que esta persona ha conseguido. Pero aquí estamos hablando no de medallas, no estamos hablando de títulos, no estamos, hablando, estamos hablando de algo a lo cual no existen testigos y a lo cual pues, no va a pasar a la historia. Alguien puede tener el título en la pared de que yo soy ingeniero cuando nadie daba un duro por mí, ...y yo, sin embargo, me, me, me sacrifiqué día y noche... ...hasta que al final lo conseguí... ...y me siento muy orgulloso de lo conseguido y está muy bien... O, ...o tener la medalla olímpica... ...porque he conseguido una medalla olímpica... ...cuando nadie daba un duro por mí... ...pero es que lo otro no tiene títulos en la pared... ...cuando hablamos de crecimiento interior... No, no, no ...es algo que no se puede medir, no se puede calibrar... ...sí que se puede... ...pero no de una manera que la sociedad no lo pueda reconocer... ...es a lo que yo me quería, decir, me quería referir, ¿no? Y, much y hoy día muchas empresas... Contratan a coachings, contratan a, a gente muy válida, muy, muy, muy experta, que nos hablan precisamente de, la, de esa superación, pues para funcionar mejor en las empresas, producir más, ser más felices, más alegres, tener mejor salud y tal. Pero aquí de lo que estamos hablando es de algo mucho más profundo, mucho más profundo, o al menos esa es la, la intención, ¿no? Bien, eh, vamos a hablar del autoanálisis, porque claro, si hablamos de transformación interior, pues para eso nos tenemos que conocer primero a nosotros mismos, y tenemos que encontrar una, una, una motivación para que eso pueda funcionar, ¿no? Y a veces confundimos lo que es la felicidad con el bienestar, a todos nos gusta tener un bienestar, a todos nos gusta tener un buen coche, nos gusta tener una buena casa, pero ahí eso no es felicidad, impropiamente, sí que es verdad que ayuda, pero no es, no es felicidad. Y luego está el problema del área de confort, el área de confort es lo que hablaba antes, de que vivimos bien, madrecita déjame como estoy, yo como vivo, vivo muy bien y yo no quiero complicaciones. Y si hay algo que es radicalmente contrario al área de confort es la transformación moral, es lo más contrario que existe, pero es algo que esa transformación moral a veces nos viene impuesta por las circunstancias de la vida, ...a veces la vida te impele por una enfermedad... ...por circunstancias dolorosas o e difíciles en tu entorno... ...que te obligan, no te permiten estar en una posición de, de comodidad... ...sino que, que, que es algo que... ...cuando hablamos de una persona que realmente se plantea... ...esa transformación moral... ...pues se tiene que plantear que no puede caer en una rutina diaria... ...en la cual pues, siempre haga las cosas de una misma forma... ...y que se conforme con sus actitudes... ...y que se conforme con su manera de pensar etcétera, no con lo cual no significa que, que uno no esté por el camino adecuado, pero a veces lo que hoy sirve, a lo mejor mañana ya no sirve, y uno tiene que tratar de cambiar. Todo tiene una finalidad en la vida, las personas y las situaciones, esto no lo digo yo, ni lo dicen ni lo dicen ni tan siquiera las religiones, es que esto es algo que incluso, ya te digo, hoy día, hasta la misma, la misma ciencia, la misma psicología nos lo dice, que todo tiene un sentido en la vida, y que, y que lo que nosotros aparentemente llamamos desgracias, pues a veces son oportunidades, oportunidades que hemos de aprovechar, que es muy fácil de decir, yo ya lo sé, porque a todos una, una contrariedad, pues sobre todo cuando nos pilla, como se suele decir, con el paso cambiado, pues nos cuesta, porque somos humanos y tenemos dificultades, pero tener la conciencia de, que, de, que, de que, lo que las cosas que nos ocurren en la vida obedecen a un programa espiritual, eso es muy importante. Pero claro, alguien dirá, ¿pero cuál es ese programa? Pues precisamente es el objetivo de estas conferencias y las lecturas y los estudios que nosotros consideramos que, que debemos de hacer, ¿no? Conocer las grandes leyes universales y entenderlas, entenderlas para que en, darnos cuenta de que todo el mecanismo, de que las personas que nos rodean, la familia, el entorno laboral, social, etcétera, y las circunstancias que nos ocurren, no son casualidad, el lugar donde vivimos, ...las complicaciones, las dificultades, las enfermedades... ...o incluso la salud que tenemos, pues saber aprovecharlo, ¿no? Y claro, tenemos que buscar un motivo, un motivo poderoso... ...que nos empuje, que nos empuje a cambiar, ¿no? Y, y es algo que, si nosotros estudiamos el espiritismo... ...nos damos cuenta de que Alan Kardec dice una cosa... ...que es muy importante. Hablar de transformación moral es pensar en la transitoriedad... ...de la vida actual, darnos cuenta... ...de que todo está en proceso de cambio... ...no hay nada que, sir, que, que, que sea para siempre... ...las personas que amamos algún día se irán... ...o nosotros nos iremos antes que ellos... ...una casa bonita, un, un, un bienestar... ...todo eso se acaba, llega un momento en el cual... ...vivimos de prestado... Y, ...y lo que tenemos que buscar es más allá... ...más allá de aquello que tenemos... ...para in, en buscar esa trascendencia... ...y esa trascendencia lo podemos encontrar... ...dentro de una comprensión espiritual de las cosas... La gran frase del, del oráculo, la gran frase del, de, de, de, que se, se, se, en, el, en el frontispicio del, del templo decía: si quieres salir del abismo, conócete a ti mismo. Ya es una, una, una idea, es una idea pues antiquísima que ya el ser humano desde hace miles de años, desde la más remota antigüedad, pues ya hablaban del abismo, de qué abismo se refería. Se refería al abismo. ...pues de nuestras imperfecciones, de ese desconocimiento que tenemos de nosotros mismos... ...de ese huir de, de, de nosotros, de no, de no tratar de conocernos a nosotros mismos y tal, ¿no? Bien, mira, otra cosa que también es interesante... Eh, ...claro, cuando leemos los evangelios, por ejemplo... ...el profeta más grande que ha pasado por la tierra... ...nos dejó una máxima, amar al prójimo como a ti mismo, entonces... Claro, nos damos cuenta, incluso hoy día la psicología moderna nos lo explica, que es muy importante el autoamor, es más importante de lo que nos imaginamos. Pero claro, para llegar al autoamor, casualmente, casualmente, resulta que tenemos que combatir pues, esas mismas imperfecciones morales, que no es una cuestión de castigo o que a Dios le agrade o le desagrade, no, no es una cuestión, no es un problema de Dios o de las leyes divinas, es un problema nuestro. Porque el egoísta no es porque se quiera, que luego lo veremos un poco el egoísta no es porque se quiera más a sí mismo, es que eso no es amor, no es verdadero amor, eso es llenar un vaso queriendo llenar otro, pero en realidad, o el orgulloso, o el vanidoso, etc. Realmente, el autoamor es algo mucho más profundo, y para que exista autoamor, o sea, debe de existir autoaceptación, yo comprendo, o, o, o me analizo para, para situarme más o menos como soy, y para poder yo comprender cómo soy, me tengo que observar día a día, y en la medida en que yo me voy observando, Veré que hay cosas que me gustan y veré que hay cosas que no me gustan. En aquellas cosas que no me gustan, pues tendré que trabajar, tendré que trabajar por ello. ¿Pero por qué tendré que trabajar en ello? Precisamente por autoamor, porque es que yo voy a convivir conmigo mismo el resto de mi vida. Ya conviví en otras vidas y, y las próximas existencias seguiré conviviendo conmigo, conmigo mismo. Y me da lo mismo que al lado tenga personas que, que, que sean más inteligentes que yo, más elevadas o sean menos, da igual. No depende... El que los demás sean mejores o peores no me hacen a mí ni mejor ni peor. Yo el problema, si es que podemos hablar de problema, desafío, es, lo tengo exclusivamente yo y, y me interesa crecer en autoamor, pero para eso tengo que autoaceptarme y comprender aquellas cosas que tengo que potenciar y aquellas cosas que tengo que corregir. Y eso desde el área de confort, desde la comodidad, desde, desde esa posición rutinaria, desde luego que no, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? ¿Y es cuál sería esa, la máxima expresión del autoamor? El autoanálisis. El autoanálisis es la mayor manifestación de autoamor que puede hacerse el ser humano a sí mismo. Estoy convencido de ello. Porque es cuidar una planta, es regarla, es cuidarla. Cuando una hoja está seca, quitarle la hoja seca, cuidar la tierra. Necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Y eso no es egoísmo, cuando se hacen las cosas de una manera correcta y adecuada. Es la mayor manifestación de autoamor que podemos hacer a nosotros mismos, es en la reforma íntima, el autoconocimiento. Cuando uno se va conociendo, se va queriendo mejor, y en la medida en que uno se va conociendo mejor, pues entonces uno a uno se le despierta la generosidad, a uno se le, se le despierta la compasión, uno se le despiertan todos los sentimientos hacia, hacia los demás. ¿Por qué? Pues porque entonces nos sentimos con ya con, un, con, un, con una plenitud, con una cierta plenitud en desarrollo que hace Observar, nos hace observar a los demás desde otro de, punto de vista muy distinto. Porque, claro, en esto también hay otro problema, que es el clase, la clásica idea de decir, uy, madre mía, si eres bueno te van a dar por todos los lados, madre mía, si eres bueno uy, te van a tomar por tonto y te van a. Aquí hay, hay que, aquí hay que ser listos y el más listo es el que se lleva el gato al agua. Se dicen muchas cosas en prevención. ...pero en realidad no se trata de eso, o sea, eh, ya lo decía el maestro Jesús, ser dóciles, ser mansos como eh, palomas... ...pero ser astutos como serpientes, el autoanálisis y el, y el autoconocimiento no significa que uno esté más tonto... ni no significa que a uno le engañen, muchas veces uno se deja engañar cuando, cuando, cuando se deja engañar... ...y muchas veces también el, la comprensión de las leyes espirituales nos hace comprender que si, si, si otro me hace daño a mí, se está haciendo daño a sí mismo... Lo que importa no es el daño que me está haciendo a mí, sino la reacción que yo tengo hacia, hacia esa persona. Porque volvemos a lo mismo, volvemos al principio. Si estamos hablando de autoamor, yo tengo que, que cuidarme y no puedo permitir, que ya sé que hay situaciones que son muy difíciles y muy complicadas, no puedo permitir que esa otra persona me perturbe. Entonces yo tengo que buscar una solución si la hay, y si no, yo tengo que resguardarme y tengo que mantener la serenidad y el autoamor para, para comprender que decir, yo no me puedo permitir el lujo de responder de la misma forma que esa persona ha actuado conmigo. Y eso es verdadero autoamor. Pero claro, para llegar ahí, todavía requiere un camino bastante complejo y bastante delicado. Claro, lo contrario, lo contra... claro el autoamor, ¿de qué nos preserva? Nos preserva pues, de baja autoestima, de las inseguridades, de los complejos de superioridad, de inferioridad, todo eso son desniveles. ...desvaríos que todas las personas en algún momento hemos vivido... ...o lo podemos estar viviendo actualmente... ...y todo esto es contra, lo contrario al, al autoamor. Hemos de, si tenemos complejo, tenemos problemas de autoestima... ...si tenemos complejos, si tenemos inseguridad... ...pues tenemos que trabajar para que todo eso se pueda revertir... ...porque eso son es una lacra que nos impide avanzar y, y crecer. Y luego hay otra cosa. Eh, estuvimos hace poco en un, en un congreso en Granada... ...y un compañero hablaba algo muy interesante... Eh, dio una explicación, una serie de explicaciones a nivel científico, y decía que, que cada uno tenemos una porción de la verdad y que esa porción de la verdad no es la realidad. Cada uno tenemos nuestra verdad, pero que la realidad es una. Pero cada uno tenemos nuestra porción de verdad en la medida en que nosotros somos capaces de identificar esa realidad. ¿no? Y claro, el problema que tenemos es que al no conocernos a nosotros mismos, por mucho que yo avance en el tema del conocimiento, si yo no me conozco a mí mismo, y soy orgulloso, soy egoísta, y me dejo llevar por determinadas cosas, mi visión de la realidad nunca va a ser completa y nunca va a ser buena. Por muchos conocimientos que tenga, podré tener muchos conocimientos, poder saber de ciencia, poder saber de filosofía, poder saber de psicología, poder saber de teología, pero siempre estaré con un problema que, que me va a dejar siempre, voy a estar siempre cojo, porque es que el problema que tenemos con, con esos defectos, con ese orgullo, con ese egoísmo es que nos distorsiona la, la realidad somos nos creemos el centro del universo, y, y otra serie de cosas que vamos a intentar explicar un poquito luego, y, y eso nos hace que no tengamos una visión, no tengamos una verdad que se, que se, que se aproxime a esa realidad. ¿no? Lo que hablábamos de, lo, de la transitoriedad y de, y de los apegos. Bien, este es el libro del que os hablaba, ¿no? cuando planteamos el tema de, de los defectos, pues llegó a nuestras manos una obra que se titula Compendio Moral de Universal o Humana, por don Fabián Palasí. Bueno, voy a explicar brevemente. Este libro es un catecismo laico. Este libro se publicó en 1889, la primera edición, y este libro se estudiaba en todos los colegios laicos de España. Así estuvo durante décadas. Se reeditó después en Zaragoza, en Zaragoza, creo, en Sabadell. Bueno. Y este hombre, pues era un señor, era un humanista, Fabián Palasí fue masón, fue espiritista, y fue un intelectual, fue profesor de aulas, de colegios, aunque él inicialmente estuvo trabajando con presos, presos de, en la cárcel de Sevilla, luego cerró la cárcel de Sevilla, lo trasladaron, y este hombre se dedicaba, él tenía un afán de ayudar y de, y de, y de, y de poder ofrecer un conocimiento, porque claro, el problema es que el tema de la moralidad muchas veces estaba entre comillas, en aquella época secuestrado por el tema de las religiones. Y claro, las religiones tienen a veces unos componentes de dogmatismos, etcétera pues que, lógicamente, pues lo que hablábamos antes, que la moralidad es mucho más profunda que todo eso, no se trata hablar de moral, no se trata de hablar ni de premios, ni de castigos, ni de un dios iracundo, o de un dios eh, etc. ¿no? Y entonces, fijaros lo interesante de una de las frases que él comenta, y que luego, a lo largo de la charla, eh, de, ...algunos textos son extraídos de esta obra. La moral no es sino la justicia manifestada en todas nuestras relaciones... ...y es claro que la humanidad tiene un cierto sentido de lo recto y de lo justo... ...que la educación puede y debe perfeccionar. O sea, que él habla de que la moral es una, una de las cuestiones más importantes... ...para la humanidad, que la humanidad tiene un cierto sentido de lo recto... ...pero que la, de, la educación debe de, perfeccio, de perfeccionar es necesario que los niños, él consideraba que los niños necesitaban saber qué son las relaciones humanas, qué cosas perjudican a esas relaciones humanas, esos defectos, y qué virtudes hacen falta para que podamos tener eh, un, relaciones adecuadas, incluso con algunos ejemplos que él en la obra pues iba, iba explicando, ¿no? ejemplos de, de todas las épocas, ¿no? de la antigua Roma, del propio Pestalozzi, que fue uno de los maestros de Alain Kardec, etc. ¿no? Bien, seguimos avanzando, pues mira, el primer defecto, quién no tiene algo de egoísmo, ¿no? Exagerado o excesivo amor a sí mismo, en cuyo defecto incurren aquellos que consideran su bienestar y felicidades ligados de la dicha de los demás y que solo, solo de ellos mismos deben ocuparse. El egoísmo es todo lo contrario al autoamor, el, el, el egoísmo todos tenemos rudimentos, todos tenemos algún tipo de, de, de índice de egoísmo, y entonces es algo que nos entorpece, nos entorpece para, para precisamente poder observar esa realidad. La mejor manera de combatir el egoísmo, pues en San Lucas capítulo 6, y en otros evangelios también similar, nos dice lo mismo, tratad a todos los hombres de la misma forma que quisierais que ellos os tratasen. Esta es la mejor medicina, la mejor fórmula para combatir el egoísmo. ¿no? Luego pasamos al siguiente, los niños egoístas. Habla el Fabián Palacía tiene un apartado en el cual habla primero del egoísmo que hemos definido antes. Eh, ...y luego nos habla de los niños egoístas... ...y es muy interesante porque ya en el siglo XIX... ...fijémonos lo que ella decía... ...el egoísmo es casi siempre un vicio adquirido... ...nacido de una educación defectuosa... ...en la mayoría de los casos proviene de la imprevisión... ...y ceguedad de los padres que miman y aplauden excesivamente... ...a sus hijos por cualquier adelanto... ...u ocurrencia que tengan... ...creyendo los pequeños prodigios... ...que han de asombrar al mundo con, su, con sus talentos... ...esto no suena de algo... ...además... Hoy día tenemos también, tenemos también, y permitirme la broma, tenemos también pues, más argumentos sobre, sobre este tema. Aquellas personas que conocen el espiritismo, pues cuando nace un niño, sabéis la evolución espiritual que se produce en el niño la medida en que desde que nace este que va creciendo. Normalmente cuando nace un niño y, y es una persona que tiene conocimientos espirituales, dice, no, es que mi hijo es un niño cristal. Mi niño ya se le nota, desprende una bondad, desprende este niño, viene ya con una preparación ya... Este niño viene ya sin defecto, este niño, y los padres están encantados con él. A medida que va creciendo y va demostrando pues, que, que va tocando las narices a los padres, pues entonces dice, no, es que no es, no, es, no es cristal, es que este niño en realidad es índigo, es que viene de otra dimensión, y como viene de otra dimensión, pues el acoplarse a la materia pues le cuesta, y entonces pues por eso está él... En, ...en esa, pero sí es un niño que viene de otra dimensión... ...y el día de mañana cuando sea mayor hará cosas extraordinarias... ...eso lo dicen los padres... ...y cuando ya se hace más mayor y sigue dando por saco... ...sigue, sigue, sigue dando la, la faena... ...entonces ya el marido ya se calla... ...y entonces ya la madre dice... ...no, si es que ha salido a la familia de su padre... ...si es que está más claro que el agua... ...esa es la evolución, la evolución... ...cristal índigo y luego pues acaba como acaba... ...por eso que hay que tener mucho cuidado... ...hay que tener mucho cuidado con el tema de los hijos... Porque no son santos, no son ángeles. Muchas veces a Divaldo le preguntaban, a Divaldo le preguntaban, eh, Divaldo, tú que eres vidente, tú qué tal, y dice, mi hijo, no, yo creo que mi hijo debe de ser un apóstol. Y Divaldo miraba al niño y decía, pues puede ser, porque puede ser. Además, hay que tener en cuenta una cosa que es muy curiosa, el, el quizás el el momento más difícil al que se enfrentó Jesucristo, Jesús de Nazaret, no fue cuando lo quisieron poner en la crucijada de si se debía de pagar impuestos o no para, para, para detenerlo, sino el momento más, más difícil fue cuando una señora pues se le acercó y claro, como son las madres, veía que aquel señor hablaba de cosas que ella no terminaba de entender mucho, pero ella hablaba mucho de un reino y dijo, pues yo para mi hijo yo quiero lo mejor, le dijo, maestro, yo quiero que mi hijo lo pongas a, tu, a la derecha de, del padre junto contigo. Y el hombre, pues claro, a ver, a ver qué le contesta, porque claro, Jesús, a ver a ver qué le contesta. Y le dijo, mujer, no sabes lo que me estás pidiendo, digo, eso es algo que, que no depende de mí, ¿no? Pero que una madre está dispuesta a lo que sea para que su niño, pues dice, oye, pues este hombre se va a ir al cielo porque parece que es un buen hombre y tal, pues yo creo que mi hijo, este hombre es mi hijo, pues yo creo que esté a su lado, ¿no? Pues sí, es verdad, eh, muchas veces no nos damos cuenta de lo que esto significa hay una frase, hay un dicho que dice, cría niños sin límites y te sacarán los ojos, y es verdad, cuando no se le marcan límites a los hijos, cuando se les concede todo para no crearle traumas, para no crearle complicaciones, cuando los consideramos como víctimas de la sociedad, víctimas de todo el mundo, con lo bueno que es mi hijo o mi hija, pues claro, si no se le ponen límites, luego al día siguiente, al, al, con el tiempo, eh, pues se convierten a veces en pequeños tiranos, y hoy día hay muchos casos en los cuales... ...pues hay familias que tienen verdaderos problemas... ...porque hay hijos que son muy rebeldes... ...y les causan verdaderos conflictos y graves... ...a los padres, ¿no? Con esto tenemos que ir con mucho cuidado... ...el marcarle límites a los hijos... ...no por eso les va a pasar nada... ...porque nosotros hemos sido pequeños... ...a nosotros nos han creado... ...nos, nos han limitado mucho más... ...de lo que nosotros podamos limitar a nuestros hijos... ...y no nos hemos muerto, no nos ha pasado nada... ...no estamos traumatizados y yo creo que tampoco, un poco de disciplina, un poco de orden, pues yo creo que tampoco, tampoco y fijaros que esto ya, este señor Fabián Palasí pues ya lo hablaba a, a finales del siglo XIX, además él fue uno de los impulsores del tema de que tanto los niños como las niñas debían de recibir idéntica ed educación, porque en aquella época las mujeres iban por un lado y los hombres iban por otro. El orgullo, aquí entramos en el quid en el de la cuestión, ¿quién no tiene orgullo? Pues el orgullo es un problema... ...que, que todos, todo ser humano tenemos, ¿no?... ...aquellos que estiman en más de lo que valen... ...poniendo su personalidad sobre la de los demás... ...confianza absoluta en su propio mérito... ...creyendo que se basta a sí mismo para todo... ...el orgulloso no necesita a nadie... ...el orgulloso no necesita... Eh, autorreflexión, ...porque en realidad, pues... Eh, ...es muy complicado... ...hacer un autoanálisis teniendo... ...un concepto tan elevado de uno mismo... ...y no se trata, claro, el problema es que todos tenemos orgullo y el problema es que no se trata de que, de que yo piense que soy mejor o peor, porque muchas veces puede subyacer el decir, bueno, pues yo sé más que el otro, sino se trata de decir, bueno, yo en realidad, ¿cuál es mi situación? Eh, eh, y además que el problema del orgullo, igual que la vanidad, es que nos, nos de alguna manera nos aísla del resto, nos aísla de los demás, porque ya no permite... ...el observar, ¿no? Ya, nos, ya no nos permite acercarnos a otras personas... ...vivimos en nuestra nube, en nuestra burbuja... ...y eso impide que podamos tener pues, una, una mayor claridad. ¿no? El problema, pues incapacidad, claro... Si, ...si yo hago las cosas bien, pues claro... ...yo no voy a reconocer que me he equivocado... ...y, y lógicamente si no me equivoco... ...pues no tengo necesidad de corregir nada. Y si entonces somos, nos convertimos en autosuficientes... ...no necesitamos de los demás y esto es uno de las, una de las lacras más importantes que tiene el ser humano y es una de las lacras no sólo no solo con la sociedad en la que vivimos sino con las dos sociedades en Granada en la conferencia que estuvimos hablando sobre, sobre la mediunidad hablamos precisamente de eso, de que vivimos en dos sociedades, una visible y otra invisible y el orgullo nos afecta tanto a la, a la visible como a la parte invisible, ¿no? porque la vibración que nosotros emitimos cuando estamos en, en esa situación de, de orgullo, de ese tipo de vanidad, pues esa vibración no es una vibración muy buena, y aunque los espíritus superiores, pues aún haciendo un esfuerzo, tratan de ayudarnos y de aconsejarnos, pero muchas veces esa distonía pues, nos impide el que ellos se puedan aproximar y nos puedan transmitir aquellas cosas que, que, que ellos quisieran, ¿no?, eh, y luego, claro, el orgullo no podemos confundirlo, ahí es donde uno tiene que trabajar, uno tiene que ir analizando, no confundir con la autoestima ni la autoconfianza. Uno necesita tener esa autoestima, uno necesita tener autoconfianza, pero nunca llegando al extremo de que pensar que valemos más que los demás, porque todos valemos exactamente lo mismo, cada uno estamos en un punto de evolución y no podemos pensar que estamos más adelantados. Yo me acuerdo mucho de cuando éramos pequeños, yo creo que o a sea, todos nos ha pasado, de pequeños que cuando tú estabas terminando el curso y al año siguiente sabías, bueno, sabías que tenían las notas aprobadas eh, y que vas a pasar al curso siguiente, hablabas con los del curso siguiente, que entonces los veías como muy mayores, y dice, oye, ¿y cuarto cómo es? buf ¡Madre mía, cuarto! Las matemáticas que has estado en tercero, en cuarto, ¡madre mía! Y bueno, y la asignatura de, de historia que, que, que en tercero es nada, en cuarto, ¡madre mía! Se complica, y claro, te asustabas. Y claro, que ellos claro, tú veías ya un nivel, porque claro, es un curso más, tú veías ya ahí un nivel, y madre mía, y bueno. Y luego llegabas a cuarto, iba pasando el tiempo, iba pasando el curso, llegaba a final de curso, y dices, oye, pues pues yo no veo que haya sido esto tan grave y tan... Y tan, tan... Quiero decir que, que, que las cosas son relativas, ¿no? Podemos pensar que estamos por delante o por detrás de, de, de, del adelanto de otros y eso es algo relativo porque es cuestión de tiempo. Lo que no consigamos hoy lo vamos a conseguir mañana. Y el que aparentemente pueda estar más atrasado que nosotros por llegar un momento que se nos pondrá al lado e incluso se pondrá por delante, porque es que esto no es ninguna carrera... ...de obstáculos entre, entre, entre las personas, sino que es algo totalmente personal e individual, ¿no? Y cada uno trae un destino y cuando desencarnemos no nos pedirán cuentas... ...por lo que otros han hecho, sino realmente por lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Todos los hombres se equivocan, pero un buen hombre cede cuando sabe que su, rumbe, su rumbo es erróneo y repara el mal. El único crimen es el orgullo. Eso ya lo decía Sófocles hace más de dos mil años... Todos los hombres se equivocan, todos nos equivocamos, pero es importante que sepamos reconocer nuestros errores, que nos equivocamos y que, y que es necesario reparar el mal. Lo malo es cuando no queremos aceptar nuestros errores y a veces pues, nos aislamos, nos, nos, nos cerramos porque pensamos que claro la gente no nos comprende, claro, es que lo mío es muy profundo y los demás, claro, ¿cómo lo van a entender? ¿Cómo lo van a comprender? Ahí nos estamos equivocando, ahí nos estamos equivocando, porque aun en el supuesto de que eso fuera así, tenemos la obligación, o tiene la obligación, no me considero yo en ese caso, pero tiene la obligación de aproximarlo, de acercarlo para que la gente lo entienda. Si la gente no lo entiende, no, lo entiende, no es capaz de entenderlo, el mensaje no puede llegar, por muy sofisticado y por muy complejo que sea. Yo me puedo montar mi película y ser más o menos acertada, pero tengo que saber llegar a la gente, pero para llegar a la gente tengo que pensar en los demás, y tengo que pensar en las necesidades, si en lugar de pensar en los demás pienso en mí mismo, pues entonces mal servicio estoy haciendo y desde luego no voy por, por buen camino. La vanidad, otro de los, hoy la conferencia es de meternos un poco en el lodo, ¿no? Se siente superior al prójimo, es... la vanidad y el orgullo son primos hermanos, ya sea desde un punto de vista intelectual o físico, el vanidoso no duda en destacar su supuesta capacidad cada vez que puede, menospreciando al resto de la gente. La vanidad es otro, otro escalón más que nos, nos distorsiona la realidad, nos hace creer cosas que en realidad no somos, y por falta de análisis pues, nos dejamos llevar por, por esta situación. Y eso muchas veces se observa en la convivencia. Leyendo un artículo, el otro día pues, me encontré con esto, y con, estas dos, con estos, dos, estos dos textos, por ejemplo, que eso nos ha podido pasar a todos, se enfadan, por ejemplo, si no se les presta la suficiente atención en un grupo, quieren llamar la atención y se enfadan cuando no se les escucha, tienden a tratar a los demás para su propio beneficio, sin interesarse por ellos como personas. Aquí ya, aquí ya estamos tocando ya madera, aquí ya, a veces, cuando esto ocurre, ya es más preocupante, porque... Entonces ya los demás no es que no los veamos iguales, sino que eh, como podemos llegar a pensar como la otra persona, no da más de sí, pues voy a ver si puede ser útil para algo. Y eso también es una, una, un problema bastante importante. Los celos. Los celos también es otro de los grandes problemas que tenemos los seres humanos. Vehemente deseo de poseer solo el objeto amado o codiciado, acompañado de cierto temor o inquietud propia y de aversión hacia aquellos y de quienes sospecha que puedan desear lo que él anhela. Esto se manifiesta en el terreno sentimental, en el terreno profesional, en el terreno social... Eh, pues por ejemplo, no sé, un presidente de una asociación, que a lo mejor ve gente hablando y dice, oye, a lo mejor están hablando algo que yo como presidente debería de saberlo y lo están hablando a mis espaldas, y eso te crea ahí un recelo, te crea, o en el tema de las relaciones sentimentales también lo mismo, eh, una pareja, pues que ella a lo mejor habla con, con otros hombres, o, o, o él que habla con otras mujeres, y entonces dice, oye, que... Que, dónde está la fidelidad y tal... ...aunque claro, en esto también hay, hay, hay muchos matices... ¿no? ...porque a veces hay situaciones que ves por ahí... ...que dices, bueno, esto ya es demasiado... ¿no? Pero, ...pero hay cosas que son totalmente injustificadas. ¿no? Los celos son una señal de alarma... ...que nos informan de la existencia de un peligro. Esa sería la definición un poco... ...de lo que realmente son los celos. Hay un, que, que está en peli, eh, hay un peligro que está poniendo... ...hay un peligro que me está poniendo en, a prueba y yo tengo que preservar para que para no perder pues ni la relación o el estatus, etc. Eh, hay un peligro y yo tengo que estar pendiente, tengo que estar cuidando, cuando en realidad es una falta de confianza, en realidad es una falta de confianza, sí que es verdad que hay veces que pueden haber, digamos así, situaciones que, que realmente justifiquen pues una, una prevención, porque a lo mejor sí que puede haber una infidelidad sentimental, o sí que puede haber... En una, en una asociación puede haber algún tipo de conspiración que, que bueno que a lo mejor pues sí que a lo mejor hay que tener mayor prevención pero por lo general son construcciones mentales que el propia, la propia persona se crea y es todo por falta de confianza totalmente por falta de confianza la envidia qué podemos decir de la envidia la envidia nadie nadie somos envidiosos en España nadie es envidioso pero sin embargo a ver las aislas es cierta irritación, sentimiento o tristeza cuando alguien obtiene algún bien que él deseaba, trocándose este sentimiento de la alegría y satisfacción cuando la desgracia o el fracaso sobreviene a los demás. El objetivo ya no es, ya no es el talento que tiene la otra persona, sino la cuestión está en que a ver si le va mal, a ver si, porque ya, no, ya llega un punto en el cual ya la persona ya no considera si... Considera que no puede estar al nivel de la otra persona y entonces dice: Bueno, pues si le va mal, o si. Y si, y si le sale alguna cosa mal, pues claro, pues ya es lo que yo decía, y es lo que, lo que. Y entonces viene un poco lo de la comparación social, la murmuración. Claro, si es que. Entonces el, lugar, el problema lo disfrazamos. En lugar de hacerlo personal, lo hacemos global. ...dicemos, Claro, es que esa persona, para la comunidad, no, está, no lo está haciendo bien, porque si él se diera cuenta de las necesidades de la, de la comunidad, pues haría esto, haría lo otro y tal. Por, por no decir, yo no, no lo veo bien personalmente, sino ya, digamos que como una especie de acto de generosidad falsa, ya, ya uno lo traslada a los demás, y ya, ya pensamos que esta persona o estas personas lo están haciendo mal, y que el grupo necesitaría otras cosas, o que está cayendo en un afán de protagonismo, o que no cuenta con los demás para hacer las cosas, cuando en realidad muchas veces son iniciativas que las personas tienen para hacer cosas positivas por los demás, pero uno por ese afán de control y, y por tal, pues... O ocurren estas cosas, y sí, lo, y, lo, y desde luego, lo que dice al final, esconder un complejo de inferioridad y baja autoestima, sobre todo suele haber un complejo detrás de todo esto, y lo, y lo importante para combatir la envidia, sin duda, la generosidad, y, el, y, la, y, en el, y en el libro de Fabián Palací nos habla de la emulación, emular, si realmente hay una persona que es superior a nosotros en algo, pues tratar de imitarla, ¿por qué no?, tratar de mejorar en aquellas cosas que esa persona hace mejor que yo, que yo ...pues tratar de, de imitarlo y, y tratar de, de, de mejorar. Bueno, y ahora aquí otro tema del que en las conferencias se suele hablar muy poco... ...yo rec os recomendaría que leyerais un artículo que hay en la revista... ...Amor, paz y caridad, que se titula Sentimientos y sentimentalismos... ...no tiene ningún desperdicio. La diferencia entre lo que es verdaderos sentimientos, lo que son sentimientos positivos... ...a lo que son sentimentalismos, los sentimentalismos nunca son buenos, nunca pueden ser buenos es un problema de que la razón se anula, porque no es, un sentimiento, no es un sentimiento limpio, claro, alguien puede decir, bueno, pero es que vosotros habéis dicho a veces que el corazón tiene razones que la razón desconoce, sí, eso es verdad, pero aquí estamos hablando en otro, a otro nivel, estamos hablando de darnos cuenta de que algo no puede funcionar, saber positivamente, en el fondo, siendo sinceros y honestos con uno mismo, de que eso no puede funcionar, pero sin embargo, uno sigue adelante, y por miedo, por lástima, por victimismo, pues sigue con un apego y sigue con, con, un, con unos lazos que, que lo que hacen es perjudicar a las otras personas y perjudicar a uno mismo. Esa afectación, el sentimentalismo es esa afectación por lo que le ocurre a los demás. Pobrecito, ay madre mía, yo es que cada vez que lo veo, lo que está sufriendo, qué mal lo paso. Claro, si yo me afecto por lo que la otra persona está viviendo, no le puedo ayudar. ¿Cómo le voy a dar ánimos o cómo le voy a dar... Esperanza, si yo, ay Dios mío, si yo casi estoy peor que él o que ella lógicamente uno tiene que tener unas fortalezas y tiene que el sentimiento esos sentimientos esas emociones saberlos controlar para poder ayudar si no soy me incapacito yo mismo me estoy incapacitando para ayudar y luego otra cosa que subyace que aunque a nivel consciente no lo sepa pero a nivel inconsciente es como si dijera es que pobrecito es que tú no mereces lo que estás viviendo dios mío tú no deberías estar en la situación en la que estás dios mío cuánta injusticia pobrecito el pobrecito ese hay que hay que descartarlo y luego, claro, claro eh, tergiversamos los conceptos de ayudar y proteger. Proteger y ayudar, hay que saber proteger en los momentos adecuados y, y ayudar. Más que, más que proteger, ayudar, saber ayudar. ¿no? Luego también, el problema de los sentimentalismos es que tenemos una visión idealizada de las personas. Esto ocurre tanto a nivel de relaciones sentimentales entre parejas, y no estoy hablando de personas casadas, sino... Y, y, ...y relaciones entre padres e hijos. Yo conozco un caso, por ejemplo, en Valencia... ...de una señora que está pidiendo la calle... ...está pidiendo la calle porque ella llevaba una vida normal... ...como cualquiera de nosotros, pero uno de sus hijos... ...pues se metió en el mundo de la droga... ...y, y bueno, el, el padre murió, o sea, el marido de esta señora murió... ...las pocas propiedades que tenía, a la mujer le quedó una paga, pero bueno, la, la, la, el poco patrimonio que le quedaba, pues uno de los hijos... ...debido a la droga y debido a su situación, pues entonces se dedicó a, a esquilmar todo lo que ella tenía, a venderlo todo. Esta mujer, en lugar de, de como madre, en lugar de, de ponerse en su sitio y preservar su futuro y, la de sus, y el de sus hijos, pues lo que hizo fue pues dejarse llevar por esos sentimentalismos, entonces al final se quedó sin nada, aquel mal vendió, aquel quemó todo el dinero que tenía, siguió como lo, cuando se quedó ya sin dinero, se dedicó a delinquir, ha estado en la cárcel varias veces, y esta mujer pues está en la calle, está en un piso que han ido varias veces a tirarla a la calle eh, de los juzgados, pero no la pueden tirar porque tiene cáncer, y unos pisos que pertenecen a unos fondos buitres, y esta mujer pues, se dedica a pedir en la calle, y es una mujer normal y corriente como cualquiera de nosotros, pero su hijo le ha arruinado la vida, es muy complicado, yo en esta asistencia he venido como hombre, no he venido como mujer, yo no, no me atrevo a juzgar a una madre lo que es capaz de hacer por un hijo, pero conozco varios casos así, y, y desde, luego, desde luego debe de ser terrible, ¿no? porque claro, yo me imagino que la madre cuando ve a su hijo, pues lo ve cuando era pequeño, lo ve en los momentos de la infancia lo ve que ha salido de sus entrañas y cómo le va a negar un plato de, de comida o cómo le va a negar el dormir bajo bajo su casa ¿no? bajo el techo de, de, de, de su casa pero claro eso muchas veces no nos damos cuenta de que a veces los seres humanos necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de que la vida que, que uno está llevando no no no es la correcta pero hay madres que le falta valor para llegar a eso pero no no lo juzgo pero pero es lo que, es, viene a colación de lo que estamos hablando, ¿no? de sentimientos y sentimentalismos. Y luego también hay otro tipo de sentimentalismos, que es en las relaciones, en las cuales, pues, eh, una de las dos personas siente algo por la otra persona que la otra persona no siente por esta. Y ahí entran en juego también otros factores que también pueden llegar a perjudicar y que, y que también tienen consecuencias. ¿no? Eh, es muy importante en las relaciones humanas tener honestidad ser honestos y a las personas darles lo que, aquello que, que realmente consideramos que debemos de darles, no crearles faltas, falsas expectativas porque, porque entonces en, en las relaciones sociales entonces, estamos haciendo un flaco favor y eso se paga caro, eso cuando desencarnemos y volvamos en una nueva existencia quizás el punto débil seamos nosotros y nosotros tenemos que una persona hacia la cual tengamos debilidad pero la otra persona no sienta lo mismo por nosotros. Y, y entonces, pues, eh, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, qué solución? Pues, pues mal, difícil solución. ¿no? Es muy importante ser honestos con las personas y cuando una relación no tiene futuro, pues marcarla como que no tiene futuro, hacer comprender a la otra persona que esa relación no tiene futuro y si hay que distanciarse y hay que tener, hay, hay que tener mayor eh, relación con otras personas, pues tenerla, porque es que eso muchas veces lo que esconde, lo que esconde son, son celos mal disimulados. ¿Y qué me refiero cuando hablo de celos mal disimulados? Porque ya como tengo esta persona aquí al lado que suspira por mí y a mí me gusta que llamar la atención y me gusta que, que, que, que me vean y que, y, que, y, que, y que estén pendiente de mí, pues entonces me viene muy bien. Ahora yo no siento lo mismo que esa persona siente por mí. ¿Eso es justo? ¿Eso es honesto? Yo creo que eso no eso no es honesto, y eso espiritualmente tiene, tiene, consecuencias, tiene consecuencias, y eso es algo íntimo de cada ser humano, cada uno tiene que saber valorar, y eso también forma parte de los sentimentalismos, de una parte, y de, y de la otra parte, pues el, el tener la frialdad para actuar de esa manera, es decir, a mí me viene muy bien que esta persona vaya detrás de mí, y me viene muy bien, pero bueno, pero eso llegará un día que se acabará, y entonces... Eh, como digo, volveremos en otra asistencia y entonces los papeles se invertirán, con otra persona quizás, pero esos papeles se invertirán y entonces quizás clamaremos al cielo y diremos, Buay, pues es que los hombres o las mujeres son todas unas sinvergüenzas, es que fíjate tú, yo intento tener una relación honesta y nadie tiene una relación honesta conmigo, ¿qué pasa si yo soy una persona atractiva y es una persona tal?, y eso muchas veces son consecuencias del pasado, son consecuencias de, de algo que estamos sembrando en, en la actual vida y que, y que realmente no es honesto. Tenemos que ser honesto con las personas y, si, y, y saber marcar unos límites. Si una relación tiene que progresar, que progrese, pero si no tiene posibilidades, cada uno tiene que seguir su camino, es lo más honesto. Y relacionarse con otras personas y dejar a esa persona que se relacione y que, y que, y que esa persona abra los ojos, abra los ojos y vea que no hay, no hay posibilidades, eso es muy, también muy importante. ¿no? Quien bien te quiere te hará llorar, eso también es algo que cuando uno rechaza los sentimentalismos y tiene sentimientos, te hará llorar, ¿por qué? pues Porque cuando una madre o unos padres quieren a un hijo, pues a veces si le tiene que cantar las 40, pues le, le canta las 40 y le tiene que decir las cosas claras, se las dice, con dulzura, con cariño, pero con claridad. Y, es, y, y todas estas cosas, pues claro, son matices que solo Dios lo puede llegar a juzgar, pero claro, son responsabilidades las que adquirimos, responsabilidades muy grandes, ¿no? La hipocresía, otro, seguimos en el fango, la hipocresía, la hipocresía es, es un defecto, es un defecto también que tiene hasta, hasta, hasta su, su aquel. ¿no? Especial cuidado que algunas personas emplean para ocultar sus defectos y aparentar, ya por su porte, ya por sus acciones y palabras, una virtud de bondad que no tienen. Es la famosa máscara de la que se habla, la máscara de tratar de fingir una situación, de fingir unas cualidades y una posición que realmente no es, no es sincera, no es, no es, no es auténtica. Y esto es algo que, hombre, de visita, cuando nos vemos poco, pues es normal, uno no va a abrir su corazón y va a, no sé, a hacer algo que... Pero claro, cuando son relaciones de amistad de muchísimos años, cuando uno se mantiene en esa posición hipócrita, es absurdo, porque realmente los demás llega un momento en que ya nos conocen. Y aunque, aunque queramos dar una, una imagen de bondad y de cariño... Eh, perfectas durante mucho tiempo la realidad no es esa no, la realidad re, no es esa eh, real, realmente escondemos ahí una, una máscara que es la que nos impide avanzar y crecer ¿no? Ahí hay, hay una frase de Marta Guerry, psicóloga que dice algo muy interesante respecto a esto, si no te gusta como eres o no te va bien con tu forma de ser aprende, cambia, crece pero no te escondas, el ser humano no nace hecho, se hace es afrontar la realidad en la cual cada uno estamos, y no porque los demás nos vean como somos, no, no, nos van a tratar peor o nos van a tratar mejor, al contrario, si, la, si ven honestidad, aunque uno pueda manifestar muchos defectos, si ven honestidad, eso crea acercamiento, es todo lo contrario de lo que el hipócrita busca, el hipócrita busca reconocimiento, pero a través de una falsedad de decir, bueno, aquí, entonces, y es gracioso porque a la hora de tomar decisiones en grupo, pues están a ver, a ver, según lo que los demás digan, yo diré, porque claro, yo... Claro, eh, entonces, claro, son personas que no sabes cómo piensan realmente, pero tú realmente eso lo quieres hacer o no lo quieres hacer, no, es que yo, pues bueno, pues tal, bueno, yo, eh, eh, sí, bueno, ya veremos, y luego, ah, pues como fulanito y menganito, sí que lo van a hacer, pues venga, yo también lo hago, pero si aquello no lo hacen, yo no lo hago, eso es espiritualidad, eso es cariño, eso es realmente eso no va a ninguna parte y luego otra particularidad que cuando estudiamos el, la, la cuestión espiritual sabemos que aquí podemos tener la máscara pero cuando desencarnamos ahí no hay ninguna máscara ahí cada uno se manifiesta tal cual es y realmente ahí ya no podemos esconder nada cada uno se manifiesta tal cual es la ingratitud, la ingratitud es el, el hija del egoísmo y del orgullo, desconocer los beneficios recibidos en la medida en que uno se autoanaliza y, es, y, se, y se perfecciona, se estudia se va dando cuenta de que uno tiene que agradecer a la vida todo lo que uno, todo lo que uno recibe, y eso es algo, indudablemente, muy importante. Voy a ir terminando ya. La honestidad, esto es algo que lo he visto de otra psicóloga, una psicóloga de Jaén, yo actual, licenciada en Jaén, y que actualmente es eh, profesora de la Universidad Internacional de, de Valencia, y ha hablado de la honestidad, ...con todo el tema de la, del crecimiento interior... ...nos habla de la importancia de la honestidad... ...y desde luego no tiene desperdicio... ...permitidme que lo comparta con vosotros... ...dice, la honestidad nos permite afrontar la verdad... ...acerca de quiénes somos... ...y de cómo nos relacionamos con nuestro mundo interior... ...así es como iniciamos el camino... ...que nos conduce hacia nuestro bienestar emocional... ...cultivar esta virtud tiene una serie de efectos terapéuticos... ...a saber... ...disminuye el miedo a conocernos... Y afrontar nuestro lado oscuro nos incapacita para seguir llevando una máscara con la que agradar a los demás y ser aceptados por nuestro entorno social y laboral nos impide seguir ocultando debajo de la alfombra nuestros conflictos emocionales nos da fortaleza para cuestionarnos identificarnos identificando la falsedad y las mentiras que nos amenazan como tentaciones desde, desde nuestro interior fátima Servián franco licenciada en psicología esto fantástico desde mi punto de vista honestidad sobre todo honestidad, necesitamos ser honestos, ya no solo con los demás, sino con nosotros mismos, ¿qué espero yo de la vida?, ¿qué, qué, qué puedo mejorar de mí mismo?, ¿realmente merece la pena cambiar?, ¿merece la pena hacer algo?, si, si no encuentro motivos para cambiar o, o, no, o, o, o quizás tengo confusión o tengo dudas, voy a tratar de, de aclarar esas dudas, voy a tratar de saber el, el terreno que piso, porque realmente la espiritualidad y... Y la transformación moral no es una cuestión de fe ciega, al contrario, es una cuestión muy profunda, muy importante y que eso nos va a ayudar a, cre a crecer en felicidad y en plenitud ya lo decía el maestro, sed, Más yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a, lo que os, a, a los que os aborrecen y rogad a, por los que os persiguen y calumnian, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Sed vos, vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aquí, claro, si leemos esto, el listón no lo está poniendo muy alto, altísimo, pero ¿realmente eso es posible? ¿O es, o es, o es algo que forma parte de la, no sé, ...de la literatura o de la fantasía religiosa de la época. Es posible amar a nuestros enemigos... ...amar a los que nos aborrecen... ...rogar por los que nos persiguen y nos calumnian. Porque si amamos a los que nos, a los que nos quieren... ...si queremos a nuestros amigos, eso es fácil, eso lo hacemos todos. Pero lo otro es, es mucho más complicado. Lo otro es mucho más complejo Entonces, claro, hablar... ...claro, sed vuestros, vosotros perfectos. Cuando habla de perfección no está hablando de perfección en el sentido literal de la palabra, ni mucho menos, está precisamente hablando de crecimiento interior, marcarnos unos objetivos, y claro, él nos pone, hace dos mil años nos ponía el listón muy alto, luego en el siglo XIX, con, con la tercera revelación, nos trajo los elementos para seguir comprendiendo, para seguir profundizando en el camino espiritual, y, llegar, y darnos cuenta de que todas esa serie de cosas son posibles de alcanzar, pero claro, para alcanzar todo eso necesitamos una motivación, Necesitamos sustentarlo en una serie, de, una serie de ideales, necesitamos sustentarlo en una serie de, de, de, de creencias razonadas. ¿no? El verdadero hombre de bien, eso ya esto pertenece al Evangelio según el Espiritismo, el verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su más grande pureza. Tiene fe en Dios, en su voluntad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Aquí sigue profundizando en lo que es el hombre de bien, el auténtico hombre de bien. No el hombre que, digamos, yo no hago mal a nadie, yo me meto en mi casa, yo no tal, sino que dice que el hombre de bien no es una persona conformista, no es una persona que se encuentra en ese área de confort, sino todo lo contrario, que busca al prójimo, que busca la manera de ayudar y que busca perfeccionarse para ser más útil. Es como una máquina en la cual él se perfecciona para que esa máquina... Entre, simbólicamente hablando, pueda ser más útil al resto, a sus compañeros, a, su, a sus semejantes. Y vamos concluyendo ya. Conclusiones, pues que es muy importante que hagamos un viaje hacia nuestro interior, es muy importante que nos analicemos, que busquemos en nuestro interior, que la autoestima... Sí, es muy importante, pero que el autoengaño no, dejémonos de engañar a nosotros mismos. Mientras tengamos egoísmo y tengamos orgullo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Directa o indirectamente, nos estamos engañando y estamos distorsionando la realidad. Por mucho que creamos que sabemos, por mucho que estudiemos, por mucho que creamos que estamos muy adelantados, mientras sigamos teniendo orgullo, vanidad y egoísmo, etcétera, etcétera, ...estamos distorsionando la realidad que nos, que nos envuelve... ...y, y no, hay mejor meditación, no hay mejor meditación que precisamente el, el autoanálisis... ...como decía San Agustín en el Evangelio, creo que es el Evangelio según el Espiritismo... de hacer como hacía yo, cada día por la noche trataba, me dedicaba un tiempo a mí mismo... ...hoy día que vivimos rodeados de ruido y de, y de preocupaciones y de ocupaciones... ...él todos los días buscaba un espacio, un momento para analizar lo que había sido el día y entonces analizaba los pros y los contras, y en aquellas cosas que no había actuado bien, pues trataba de mejorar al día siguiente. Si volvía a caer, lo volvía a analizar, se reforzaba y volvía otra vez a intentar ser cada día mejor. No nos queda otra, es nuestra felicidad la que está en, en juego. Premio Claridad Espiritual qué bonito es cuando una escuchas a personas que tienen esa claridad espiritual, pero para llegar a esa claridad han tenido que pagar el precio del sacrificio, el sacrificio personal, sin sacrificio y sin trabajo no hay absolutamente nada en la vida, por mucho que escuchemos conferencias, por mucho que leamos, si no hay una práctica, si no hay una praxis real de todo aquello que vamos aprendiendo, sin dudablemente es como el que ara y ara, pero no, no siembra, nos evita contrariedades y disgustos, nos evita incomprensiones, eh, el, el no entender las situaciones, y cuando no entendemos algo, pues tener la, la, la coherencia o la, o, la, o, la, o la fortaleza para decir, bueno, ya lo entenderé, y seguir adelante, pero tener unos principios o tener unos ideales muy marcados para seguir siempre adelante. Y coherencia con los ideales superiores de la vida, ¿no? No puede ser que predicar una cosa y obrar de otra manera, uno tiene que ser coherente entre lo que piensa, lo que dice, y lo que hace, y eso es algo, es una de las tareas que a todos nos compete trabajar y luchar. Voy a terminar la conferencia con, con un escrito de Víctor Hugo, que es fantástico, que también está, en la, lo tenemos publicado en la revista Amor, paz y caridad, y dice lo siguiente, es, es, es fantástico, dice, aparece un hombre de genio, es bondadoso, fuerte, magnánimo, útil para todo, como el alba surgiendo del océano, Dora con los rayos de su ilustración las frentes de la multitud, aporta una idea al siglo que le espera, cumple su misión y trata de engrandecer lo espiritual, de disminuir las miserias y desea el progreso y es feliz si consigue que se piense algo más y se sufra algo menos. ¿Creéis que le van a coronar? Pues le silban, escribas, sabios, retóricos, la aristocracia, el populacho, todos le silban a la vez, produciendo una siniestra algarabía. Si es orador o ministro, le silban. Si poeta, todos exclaman a coro. Es absurdo, falso, monstruoso. Causa indignación. Para sus contemporáneos y para las generaciones vinientes, va sembrando la gloria y recoge la afrenta. El progreso es el fin que persigue. El bien le sirve de brújula y piloto. Se aísla en el puente del navío. Los marineros ponen la proa hacia distintos puntos y para llegar mejor al puerto, dijérase que se desvían de él. Él hace lo mismo y oye vituperios e imprecaciones. La ignorancia, que todo lo sabe, lo denuncia todo. Si se dirige hacia el sur, se equivoca. Si se encuentra con la tempestad, ¿cuántos se alegran? Bajo tan enorme peso, al fin dobla la cabeza, pasan los años y muere. Entonces la envidia, ese demonio vigilante, se le acerca, le reconoce, le cierra los ojos, se cuida de clavarle las manos en, la, en el ataúd, se inclina para convencerse de que verdaderamente está muerto y enjugándose los llorosos ojos exclama, era un gran hombre. Muchísimas gracias. Bueno, no sé, sea, el tema de hoy... No sé si se presta para muchas preguntas. Yo entiendo que es un tema a veces un poquito espinoso, pero bueno, la gente quería que habláramos de esto, pues hemos hablado de esto. Sí, buenas. Nada, felicitarte por la conferencia y quiero preguntarte: recientemente en el local de Valencia se ha estado tratando un tema que es la inmunidad. ¿Puedes hablar sobre la inmunidad hacia nosotros mismos? Uy, pues así de la indulgencia, uf, madre mía, así de sopetón, hablar de la indulgencia. Pues ahí en el Evangelio según el esvidismo hay un capítulo, hay, bueno, hay un apartado que habla de la indulgencia y lo explica maravillosamente bien, y, y del que ahí se puede trabajar y se puede estudiar. Pero la indulgencia, pues, es hermana de la tolerancia, es hermana de la comprensión, pero para llegar a eso, lógicamente, hace falta... ...tener las alforjas llenas, en el sentido de que, de que uno va observando a lo largo de la vida... Que, la medida en ...que en la medida en que uno va creciendo espiritualmente... ...se va volviendo más indulgente, más tolerante hacia los demás... ...pero cuando existe un verdadero trabajo interior... ...si no existe un trabajo interior... ...si todavía uno se deja llevar por la vanidad, se deja llevar por el orgullo... ...por el egoísmo de que uno es el centro del universo... ...pues entonces lo que puedan hacer los demás le molesta... ...le molesta y es poco compasivo o poco, o poco indulgente con los demás... ...porque el foco lo tiene puesto sobre sí mismo, no lo tiene puesto... ...sobre los demás, entonces eso es algo que dificulta mucho... ...entonces el maestro era muy manso, el maestro... ...cuando tenía que decir algo lo decía... Eh, ...aunque pudiera no, quizás no gustar, pero era un hombre que demostraba una, una quietud... ...demostraba una fortaleza, un equilibrio a prueba de bomba, ¿no? Y nosotros aspiramos algún día a alcanzar ese grado de equilibrio. Pero todo yo lo consideraría, yo lo, todo lo, lo, lo valoraría en el entorno de eso, ¿no? De que es muy importante que para, para poder ser generoso con los demás... ...en cuanto a tolerancia, en cuanto a indulgencia, etc., uno tiene que ser generoso con uno mismo. Y no hay mayor autoamor, como decía al principio, que el conocerse a ti mismo y moldearte interiormente. Esa es la, la mayor caridad que uno se puede hacer a sí mismo, porque entonces uno se está capacitando... ...para poder ayudar mucho mejor a los demás. Uno empatiza mucho mejor con los demás. Tanto que se habla hoy día de la, de, de, del mindfulness, de, de vivir la realidad una persona orgullosa no puede estar viviendo la realidad, el, el aquí y ahora, un orgulloso o un egoísta no está viviendo el aquí y ahora, no puede, por mucho, por mucho tiempo que le dedique a la meditación, no puede, no puede porque, como tiene esa visión distorsionada de la, de la realidad, pues no puede, no puede, si yo estoy pe pendiente de mí mismo, pues no puedo estar pensando lo que, las necesidades que tiene la gente alrededor, y eso es algo que se puede trabajar, se debe de trabajar. Entonces, la medida en que uno va tomando conciencia y digo, bueno, ¿yo mi objetivo cuál es? Yo quiero ser, quiero ayudar a los demás, porque qué bonito cuando uno ayuda a otras personas, ¿no? Qué bonito cuando uno le dice las, las palabras adecuadas a la persona que tiene delante y que lo necesita, pero para llegar hasta ahí requiere un camino, requiere un trabajo, requiere un esfuerzo, y es un esfuerzo que uno se lo tiene que automarcar, no es alguien que alguien nos vaya, no lo tenga que, que, que, que identificar, ¿no? es pues un poco la, la idea que quería plasmar. No sé si más o menos te he contestado, pero creo, y creo que leyéndolo en el Evangelio, según el Espiritismo, ahí lo explica de una manera maravillosa. Sí. sí. Hola. Hola, Hola. sí. Nah, es que el, sobre los celos. Sí. Es que es una señal de alarma cuando se, se el ce, Si el celoso siente como una se, señal de alarma, uy, aquí está pasando algo, uy, que se me escapa esto, se el, me escapa algo. Pero el celoso o la celosa no es consciente de que es celoso, ¿cómo le hacemos comprender eso? <risa> pues eso ya depende de, de sí misma, pero hay, hay quien sí que es consciente y hay quien no, depende de los grados, todo esto, claro, aquí hablamos de los defectos, pero hablamos, hay distintos grados, hay de, de casos extremos, ah, porque por ejemplo hay orgullosos que son arrogantes, eso ya sería el caso más extremo, y luego hay quienes tienen un orgullo, pero mucho más pequeño, ¿no? y en el caso este, de, pues, pues también, también es un problema también gordo, ¿no? porque los celos en realidad pues, es, es, como, es una venda, suele ser una venda en la cual muchas veces cuando no se llega a identificar es porque conlleva muchos complejos, ...de atrás, ¿no? sobre todo un complejo de inferioridad... ...a veces hay un baja autoestima... ...y todo eso hace que, que uno pues, no sea capaz... De, ...de ver la realidad, yo recuerdo... ...ahora creo que ya no lo hacen, pero yo recuerdo... ...yo trabajaba mucho, hacía muchos turnos de noche... ...y antes había un programa en la radio... ...que hablaba de... ...de casos, de gente que tenía problemas... ...conyugales, de pareja y tal... ...y llamaba y explicaban su caso... ...y luego la gente pues mandaba mensajes... ...o llamaba por teléfono, dejaba un mensaje de voz... ...o entraban en directo y, y aconsejaban a esa persona... ...porque claro, a lo mejor decía... ...mira, yo es que he, es, he tenido un problema con mi pareja... ...que ha sido de esta manera... ...y ahora quiere volver, ¿qué, qué hago? ¿debo de volver con él o no debo de volver con él? Entonces la gente, en función de las explicaciones que daba... ...pues decía una cosa u otra... ...y a veces... Tú escuchabas el problema, escuchabas el caso, decías, Dios mío, pero si está muy claro, si esta persona eh, se está aprovechando de, de, de, la, de la otra, o sea, lo usa como un clines. Cuando tiene algo mejor, se va con lo que considera mejor. Pero cuando no tiene otra cosa y son personas que son incapaces de vivir solas, pues entonces vuelven con esta persona como no hay otra cosa. Y la otra persona cree que lo hacen por amor. Y claro, eso a veces esa máscara, esa, esa, esa nube, mejor dicho, a veces es muy difícil de identificar, y a veces la gente le mandaba mensajes diciendo, pero Dios mío, pero usted no se da cuenta que esta persona la está utilizando, tal. O sea, muchas veces la, la venda que los, las personas tenemos en los ojos son tan profundas que a veces la realidad, aunque la tengamos delante, no somos capaces de verla. Y es precisamente por eso, porque nos conocemos muy poco y porque... ...porque no sabemos a veces gestionar bien nuestras emociones... ...y por los conflictos internos, ¿no? Porque cuando una persona tiene autoconfianza, tiene autoestima... ...pues dice, no, si esta persona me ha engañado... ...yo, yo analizo y veo que no, que no va bien... ...y me, va, me puede volver a perjudicar y no me interesa... O, ...o vamos a seguir viéndonos, pero en la distancia... ...pero eso de volver tú a vivir, a volver a vivir juntos, ni hablar... ...o sea que eso también es algo... ...es, es el, problema, el gran problema que tenemos los seres humanos, ¿no? ...de que nos autoengañamos muchas veces... Y, y eso es, es un hándicap. Sí. Hombre, don José. Hola. Hola. Yo quería preguntarte. He tenido una persona que estudió sobre el espiritismo este y me dijo una vez: Qué difícil es hacer esto. Llevaba cinco años, más de cinco años. Y me decía: Sí, sí, lo comprendo. Hace cinco años he mejorado muchísimo. Estoy muy contenta de la mujer. Pero qué difícil es que sigue siendo. Es tan difícil de verdad esto. espiritismo. Este, este, y, y Vamos a ver, difícil, difícil no es, lo que, pasa es que, lo que pasa es que necesita mucho entrenamiento. Entonces, claro, la, la, las personas lo que no estamos dispuestas es a entrenar, estamos hablando simbólicamente, a lo que nos cuesta trabajo es a tener constancia. Hay una frase de Joana de Ángeles que a mí me gusta mucho, y que la suelo repetir a veces en, en algunas conferencias, que viene a decir algo así, más o menos como que permanecer en los ideales superiores de la vida es uno de los, de los desafíos más grandes que tiene el ser humano. Eh, todos tenemos entusiasmo cuando empezamos, todos tenemos entusiasmo, pero lo que es mantenerse, en el sentido de, de no... no de mantenerse... No de mantenerse con, con, eh, eh, no sé cómo decirlo, en el área de confort, sino mantenerse luchando y trabajando y superando dificultades, eso es algo que hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo. Por eso la evolución es tan lenta, por eso nos cuesta tanto salir del pozo en el que, en el que estamos. Y, y a veces, yo a veces comparo el mundo espiritual con nosotros, el mundo espiritual superior, pues cuando al niño pequeño que la madre le está dando la merienda, que el niño está, se tiene que alimentar y en lugar del niño sentarse y comerse su bocadillo, pues la madre le va dando los trozos de pan. Esos trozos de pan de la merienda, es lo que el mundo espiritual de vez en cuando nos tiene que hacer despertar, nos tiene que colocar situaciones en la vida para sacarnos de esa área de confort, de esa comodidad, para que tengamos una reacción positiva ante la vida. Y, y claro, y ahí es donde muchas veces las personas se ven, O sea, nos consideramos espiritistas, pero cuando tenemos un traspiés un traspié en la vida, pues a veces sobramos igual o peor, que, ...que mucha gente de la calle que no, no sabe absolutamente nada... ¿qué es lo que ha fallado, es el espiritismo el que falla... ...no, somos nosotros que realmente hemos sido durante... ...quizás durante unos años unos teóricos de la doctrina... ...pero realmente no la hemos practicado, no la hemos vivido... ...y eso es muy importante, vivirla, practicarla... ...equivocarnos, equivocarnos una y mil veces, pero eso es necesario... ...eso es necesario porque hemos hablado a lo largo de la conferencia... ...de que todo en la vida es transitorio... ...no pensemos que esta área, esta situación en la cual estamos viviendo va a ser eterna. Tenemos que buscar, si, si tenemos mucho tiempo libre, por ejemplo, pues tratar de llenarlo en, hacer, en visitar hospitales, en ayudar a la gente, no sé, probar nuevas cosas que sean útiles a los demás y que puedan ser útiles para uno mismo, o estudiar algo en la universidad, no sé, por ejemplo, por decir algo, que luego no funciona, pues es igual, pues eso ya sé que no, pues otra cosa, y voy probando, voy probando y a lo mejor llego a algo, a lo cual pues luego estoy muy satisfecho y muy contento, porque digo, Dios mío, fíjate, se me ocurrió, me costó mucho dar el paso para probar, pero oye, estoy encantado de la vida, ¿cuántos casos hay así de, de situaciones de gente que, que prueba cosas? Y yo, nosotros tenemos una amiga en Panamá, que es espírita, y, y ella, por ejemplo, ella visita todas las semanas un hospital, sobre todo con enfermos terminales, y ella a veces nos comenta, nos comenta, no casos particulares, pero sí que nos comenta pues, lo que ella vive allí, y, y eso a ella le llena mucho, y, los, y claro y ella no va allí como espírita, sino que va como persona, un ser humano, que quiere ayudar a otros, si les puede decir algo en base a los conocimientos que ella tiene, y, la, y ve posibilidades que la otra persona que le pueda admitir, pues de una forma o de otra pues le dice algo, un consuelo, para, para que cuando llegue el momento de desencarnar, pues... pues y eso es algo que, que nadie le dijo que lo hiciera, ni, ni nadie se lo impuso, ni nadie se lo recomendó, ni fue nada, fue algo espontáneo y, y por ella misma, ¿no? una manera de llenar su tiempo, porque ella tiene su tiempo libre, y, y lo dedica un día a la semana, o no sé si son dos días a la semana, lo dedica a eso. ...ayudar a otras personas y como ella, pues lo podríamos hacer todos, ¿no? No hace falta ser seres extraordinarios, todos tenemos posibilidades de crecer. Pero no, no, marcarnos, limit, no marcarnos un listón muy alto, sino, el, claro, el maestro Jesús... ...nos lo marcó muy alto, decir, ese es el objetivo, ese es el objetivo que hay, hay que alcanzar. Porque él no hablaba, él cuando marcaba esos objetivos, no hablaba de una sola existencia física. Hablaba en el transcurso de los siglos, era el gran objetivo que el ser humano... ...hablaba para toda la humanidad. Pero nosotros, en nuestra pequeñez... ...pues podemos ir dando pasos, ir mejorando... ...y si mañana podemos ser un poquito mejor que ayer... ...o que hoy, pues mucho mejor, ¿no? ...y si podemos innovar, si podemos probar nuevas cosas... ...pues trabajar e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Muy bien. Sí, una pregunta por aquí. Pongamos el caso de una persona que, ...que está en un estado de confort... ...porque tiene su sustento, diario asegurado... ...tiene su casa, tiene sus cosas... ¿Eso es lo que ha ganado de su ¿Qué sí. necesidad tiene de salir de su de ¿Qué necesidad tiene de, de comprometerse con todo lo que ha dicho? Claro, claro. Sí, sí, sí, claro. Sí. Eso es el planteamiento que nos, que, que nos hacemos muchas personas. Es decir, bueno, yo vivo bien, yo soy aficionado a nobles filosofías, a mí todo el tema del más allá me, me atrae. Sí, mira, si sí eso lo podemos observar fácilmente eh, en los congresos que se celebran, tanto a nivel nacional como internacional... ...sobre temas del más allá, cuando, se habló, cuando acuden videntes... ...cuando acuden quiromantes, cuando acuden, acuden tarotistas... ...o cuando acuden gente que dice que ha estado en contacto... ...con extraterrestres, los teatros, las salas, se llenan... ...se llenan de gente, se llenan porque la gente tiene una curiosidad... ...pero el problema de esa curiosidad es que no es una curiosidad... ...en la cual hay una verdadera implicación por cambiar... ...y, y claro, nadie nos va a reclamar nada nadie nos va a exigir nada, pero eso es algo que, en la medida en que uno va comprendiendo las leyes espirituales, se da cuenta de que uno cuando llega al otro lado dirá, bueno, ¿y yo realmente qué he hecho? Y luego, aparte de que tengo una responsabilidad añadida, que tengo un conocimiento que mucha gente no tenía, no me van a juzgar a mí igual, porque aquí nos hemos metido todos en la boca del lobo, ¿eh? o sea, esto que estamos sabiendo, no, no, esto lo que hace es aumentar nuestra responsabilidad, ...con respecto a las personas que no tienen ese conocimiento, entonces... ...con lo que yo he hecho, o lo, o lo que he dejado de hacer... ...no tengo yo la misma responsabilidad que otra persona... ...que no tiene un conocimiento espiritual... ...y que tampoco ha hecho nada, ha vivido la vida, se ha jubilado... Eh, ...ha vivido la vida, se ha ido de viaje con su señora, o, o sea, el matrimonio... Tal, y, ...y han vivido la vida, no han hecho mal a nadie, pero bueno, así... ...hasta el final de sus días, eso está muy bien y, y nadie se lo va a reprochar... ...pero realmente, claro, llegamos al otro lado... ...y allí vemos las cosas desde otro, otro punto de vista muy distinto entonces vemos los compromisos que habíamos adquirido las responsabilidades que habíamos adquirido y allí vemos que podíamos estar en otras condiciones mucho mejores de las que tenemos vemos familiares nuestros de bien o bien de esa existencia o de otras existencias que cuando estuvimos juntos estábamos en un estado similar pero resulta que esta otra persona que queremos mucho ha aprovechado el tiempo y lo vemos mucho más elevado que nosotros y, y uno piensa dios mío pero qué tonto soy si yo podría estar como está esta hermana, o esta que ha sido mi madre en otra vida, o ha sido mi hermano, o mi hermana, entonces, esos espíritus vienen luego a estimularnos y decir, venga, lo que yo he hecho, algún día lo harás tú, pero decidete hacerlo, empieza, empieza desde ya, es tomar conciencia, es desarrollar el grado de, de conciencia, ¿no? y eso es algo que, lo, si, no, si no lo hemos tenido todavía, lo tenemos que buscar, ¿no? tenemos que buscar la manera de crecer, de, y, y crecer significa innovar, significa darnos cuenta de que tenemos muchas posibilidades y que tenemos somos dioses en potencia, somos dioses en potencia, y que eso lo podemos ir acrecentando y podemos ir consiguiendo metas cada vez más altas. Hoy vivimos en una sociedad que, por ejemplo, pues, eh, una de las enfermedades más graves del ser humano es precisamente la depresión, otro de, las, de, las, de los problemas graves de, que provoca más muertes es el, es el problema del suicidio, la gente ha perdido el rumbo, y no digamos ya lo, con lo que es la ideología de género, que eso sería motivo para una charla, aunque luego nos pudieran criticar, aunque luego, pero estamos viviendo una situación muy crítica, muy difícil, y esa depresión no es ni más ni menos que el espíritu que reconoce que tiene un compromiso espiritual, pero que no, está, no tiene la suficiente fuerza ni motivación para, para mover el cuerpo, mover la materia y hacer lo que ha venido a hacer, entonces se siente vacío, y ese vacío lo intenta llenar en viajes, en dinero, en comprarse coches buenos, en comprarse una buena televisión, en comprarse una gran casa, y todo, todo hacia afuera, lo, no lo, que, lo que no conseguimos llenar hacia adentro, lo queremos llenar desde fuera, y, ese, y, eso, y eso precisamente no se llena desde fuera, eso hay que hacer una introspección, y hay muchos problemas hoy de ansiedad, de, de familias desestructuradas, de matrimonios rotos, todo eso está, la familia está por el aire. O sea, todo eso, hoy día más que nunca hace falta precisamente todo esto, ¿no? Un crecimiento interior para que nos demos cuenta que, que la vida merece la pena y que tenemos que buscar nuevos valores. ¿Alguna pregunta más? Y si no, pues... A ver... Si no hay más preguntas... Bueno, simplemente invitaros para que el próximo día 30 de noviembre... Jorge Berrío, colombiano, un, orador, un grandísimo orador espírita, eh, eh, vendrá, va a venir a España porque va a participar en el congreso de sede, y aquí en Villena, en, el local, en este local, va a dar una conferencia titulada «Desequilibrios en el desarrollo mediúnico. Será en este mismo local, será a las 7 de la tarde, y están todos invitados. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por la atención, y hasta la próxima. Muchas gracias.